Capi, ven a brindar. Venga, ¿cómo hacemos? Venga, compartimos vasos aquí. Venga. ¿Vale? Bueno. Salud. Salud. Salud. Salud. Salud. Por, por, Salud. por todo. Salud. Que mal, vale, que salga muy bien. Venga, yo mojamos los labios. Tener todo preparado. Y ser capaz de dormir, ser capaz de acostarnos. No serán demasiadas cosas, ¿no? A la Capi que falta. Falta la Capi, no. ¿Qué opinas, vale. Tomás? No, no, no. Cojad los labios, que sí. se me da mala suerte. Sí. Pero vale, que eres el conductor, no se puede. ¿eh? Sí. Que nos vamos de viaje. Un sí. poco Muchas gracias. Sí, por un lado, un sueño hecho realidad, pero luego, por otro, es decir, Vamos a aguantar seis meses aquí. Cuídate muchísimo, ¿eh? Ah, vale. Pues también estaba muy bueno, ¿eh? No sé. Pues, no sé, parece difícil, ¿no?